Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal. Eh, bueno, hoy vamos a ver, eh, como te había prometido, un poco de materia práctica eh, para la construcción de artefactos que nos suministren energía fría. Energía fría es energía que si hacemos una chispa, esa chispa va a ser verde. Si la tocamos, no nos hace nada. Y si tocamos los dos cables, si nos hace, yo lo comprobé, pero es otro tipo de corriente. Vamos a estar chequeando esto porque a bobinas más grandes, más corriente nos entrega. Así que bueno, eso. Si bien esta corriente no es peligrosa, en grandes cantidades puede contener electrones. Y bueno, estamos chequeando la situación de cómo poder eh, generar energía fría, fría, fría al 100% que pueda mover motores y prender lámparas pero que a la vez no nos haga nada a la hora de tocarla. Así que bueno, vamos a ir con eso y vamos a empezar a chequear eh, todo lo correspondiente a este tema. viendo el calibre del alambre de cobre que podemos usar para hacer la primer bobina. En este caso son más de 3 milímetros, esos son 3 milímetros y medio, y bueno,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 eh, bueno, investigar acerca de esto de la energía fría Y sus alcances Por acá tenemos la cocina de inducción Que nos entrega 2000 watts Vamos a prenderla Y vamos a configurarla Para que nos entregue solo 1000 watts Vamos a tomar la bobina panqueque la vamos a colocar arriba y vamos a ver que no nos entrega nada simplemente no está trabajando la inducción para hacerla trabajar vamos a colocarle una olla encima y vamos a comprobar que ahí comienza a entregarnos la inducción y luego retiramos la cacerola una vez que retiramos la cacerola la inducción la entrega completamente están enchufadas estas nomás 5 lamparitas de 1000 y 3 de 300 ahora es de día así que prenden poco pero bueno, este es el experimento de energía fría ¿por qué decimos energía fría? porque yo puedo tocar eh, la energía y no me hace nada ¿Mm? ahí está la energía bueno estamos Trasladándolo con un alambre que se calienta. Esto se calienta. ¡Ay! Quema. Bueno, hay todo un, un rollo ahí. Habría que hacerlo más cortito nomás. Pero en sí, este es el experimento de la cocina. Si yo le bajo de 1000 a 800, esto se mantiene un ratito y de repente se va a caer. A ver, 3, 2, 1. Se cayó. Entonces ahí lo subo a 1000 y vuelve a prender. Suponemos que es para 1000 watts. El cable que se ha usado para la confección de la bobina panqueque mide... ¿Qué podemos ver ahí? Mide 3 milímetros y medio. Y luego el alambre de la bobina también vamos a medirlo por acá para ver de qué se trata esto. Ahí tenemos la mitad, ahí empieza y también tenemos 3 milímetros y medio de alambre de cobre. La bobina nos va a medir, luego que la terminemos de confeccionar, 21 centímetros Hemos visto, esto es varilla roscada Varilla roscada Y estos son manijitas de puerta Vamos a ver a dónde están las manijitas de las puertas A ver, manijitas de las puertas A dónde podemos encontrar las famosas manijitas de las puertas Entramos por acá eh, nos fijamos acá y que tenemos acá. Acá tenemos lo que estamos buscando: las manijitas. Esta ya está bastante cachureada, pero bueno, también sirve. Son de metal, creo. Pero bueno, en las puertitas aparecen estos dispositivos. Mira. Es re loco, pero puedo transmitir doble. Está, estoy transmitiendo en el Facebook a través de esa. Pero a través del celular puedo transmitir por el mismo Facebook. Qué extraño. Bueno. Acá estamos transmitiendo algo que parece ser una transmisión. Pero muy posiblemente no la sea. Ah, sí, ahí se unió una persona, así que es una transmisión... Hola David Ramírez, el primer observador del efecto Tesla desde España, Tarragona, ha venido Ricard a mostrarnos eh, bueno, cómo es el tema de sacar energía fría de una bobina panqueque y con 1000 watts de potencia que tenemos en este dispositivo, prender 5300 que tenemos en este banco de luces. Así que bueno, eso. Estamos transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo. ¿Cuántas transmisiones hay en vivo? Todo el mundo transmitiendo en vivo. <ríe> bueno, y estamos viendo también de paso un poco la zona donde estamos. En Valencia, en la costa. Allá está la playa. En ese cuadradito chiquitito ahí está la playa. Y a la noche se escuchan las olas, un cielo bastante despejado, más o menos 23 grados de temperatura. Eh, bueno, dicen que desde el año 2012 J.L. Naudín demostró este dispositivo a quien lo bautizó como genene, dice ahí un amigo. G -gene. G Gene, bien. Así que acá tenemos la. este es el sector electrocutación. Acá donde metemos las manos y nos electrocutamos. Acá está la pista. Vale. Transmitiendo en vivo por el Facebook. El poder secreto de la energía fría. Ahí estamos viendo todo el hormuz. El área más diferente, ¿no? Y esta, bueno, esta fue la que hice para probar. Yo lo, lo, las estoy haciendo con, con la goma, con la pistola de goma. Pero me termino quemando las manos. Así que, bueno, ahí me, me pasaron el dato. De paso también para que no quede tan desastrosa. Ahí Ricard me dijo que las debemos hacer con cianocrilato de sodio. Cianocrilato de sodio es lo que comúnmente llamamos como la gotita. Eh, lo que comúnmente Llamamos como La gotita, ¿no? ¿Cómo, cómo le llamaban en México Al cienocrilato de sodio? No sé Bueno el, el pegamento del indiesito cómo dar vuelta a esto? Eh, no, creo que Que ya quedó así a ver, ahí hay un ojo. Y acá dice... Ahí, ahí está. Claro, acabamos de descubrir el botón que hace que te aparezca la cara. ¿Viste? Y apretamos el botón y sale la cara y aparece la bobina de Tesla. Bueno, ya tenemos corriente en las cocinas porque han sido enchufadas a la red de 220 voltios. Prepárense para ver lo que van a ver a continuación, porque puede depender nuestras vidas de este experimento. Estamos jugando con energías que si bien son saludables, son poco conocidas y bueno, son las que producen los fenómenos como los llamados... De tiempo-espacio, se puede viajar en el tiempo-espacio. Bueno, ahí lo que está haciendo Ricard es viendo de qué manera todo esto va a explotar. <risa> y vamos a salir ejectados, proyectados hacia la galaxia. Bueno, el tema es que nosotros vamos a aprender ahora esta cocina. La cocina le va a dar la inducción a la bobina panqueque y la bobina panqueque va a alimentar a estos 5.300 watts, con tan solo 1.000 que tiene esta cocina. Prendemos, vamos a tener que acondicionar la cocina, porque la cocina te exige que pongas algo ferrometálico. Ricard le pone eso como para engañarla. Así que bueno, ahora viene todo un proceso para hipnotizar a la cocina y que nos largue la inducción. También vamos a probar poniéndole la cacerola arriba. Vamos a ver si la engañamos. Ahí dice 2000 watts, pero también la podés presetear para que emita 1000, que es como la tenemos ahora en 1000 watts. A veces engancha, a veces no engancha. Ah, ¿están dando media rara? Sí. No. ¿Está como Hola. en error? Hola. Hola, sí, debería Hola. salir... Hola. Los vatios. Ah, entró como en error. A ver, apagala y prendela de nuevo. ¿Qué pasó con el audio? Pero voy, a, voy a apagar ah, todo. Ah, sí, ya <risa> la saqué. No creo que se... <risa> Estaba tomando el Mi amor, estamos grabando en vivo. ¿Cómo a vos se te ocurre... Empezar a hablar por teléfono al lado mío Mientras que transmitimos en vivo <risa> La nueva tecnología Bien, ahí prende ¿Eh? ahora. ahora sí, sí. ahora 2000. sí ¿Ves? Llega a 2000 2000 watts Y ahora vamos bajando en rango de 200 1800, 1600, 1400 1200, vamos a ponerla en 1000 1000 si watts A ver, a ver Se calienta muy rápido Ahí está calentando Aquí Hay que hacer el juego rápido Muy bien La cocina se da cuenta que la queremos engañar sí. Y corta Vamos a ver Si lo podemos hacer Y si le ponemos la cacerola arriba... Vamos a probar. Vamos con la cacerola. ¿Tú lo hacías así con la cacerola? En sí, ya ahí detecta... Y ahí se prenden las luces. Señoras y señores, habemos energía fría. ¡Guau! Wow. ¿Qué fue lo que pasó? Uh. No. no, sigue vivo. <risa> bueno, esto no lo hagan en sus casas, por favor, porque esto no es electricidad, no es electricidad del enchufe. Esto es energía que sale de la bobina panqueque, energía radiante. Ver, si la centro, sube la intensidad. Exactamente. Es una cocina de inducción y la bobina panqueque. Detesta. Bifinal. Yo le estoy tocando los bornes. y no pasa nada. ¡No, no meta el dedo ahí! ¡No! Miren, observen dónde mete los dedos y no le da corriente. Igual no tocar. No, no, Dani, no. Yo estoy embarazada. No, no, no, Dani. ¡Uy, esto, esto! Eh. <risa> ¡Cuidado que te vas a quemar el dedo! ¡Te vas a quemar el dedo! <risa> Estaba pisando sin querer el ah, alambre este de también, cobre ¿verdad? y está caliente. Sí, hace este es de resistencia. Cuidado, ¿eh? ¡Au! ¡Oh! ¡Quema, quema! Se pone caliente. Lástima que esto no cabe en los halógenos. Pero ¡Claro! No. Pero bueno, también todo esto lo podemos meter... Esta se va en a... estos tachos. Ah, mira. Se está por morir una lamparita. Subió la intensidad. Wow. A ver, voy a tocar el agua. Uy. No pasó nada. Daniela Maribel tocando el agua con la lámpara encendida, embarazada, en España. ¿No te da vergüenza? Bueno, acá tenemos el mayor ejemplo. Sacó la lamparita, sacó la lamparita y la va a volver a poner abajo del agua. Señoras y señores, observen esto. No, observen esto, por favor. Señoras y señores. Qué tremendo. Voy a bajar 800 vatios a ver si bien vamos a bajarle a la cocina 800 vatios al consumo mil 1000. a 1000... bajar a ver 800 baja un poquito baja un poquito pero no se apaga bien y podemos seguir bajando vamos a probar oh mira ahora sí pero algo pasó a qué ver. fue lo que pasó <risa> ah se nos cayó con los 800 vamos a probar a ver a ver 800 De momento aguanta. Aguanta. Eh, se cae, se cae, se cae. bueno pues... Ahí subimos a mil y vuelven las luces. Bueno, señoras y señores. Este es el fenómeno de la energía radiante que está conmoviendo al mundo en este momento. ¿Quieres probar ¿Quieres que la tuya? Bueno, ahora vamos a probar la panqueca que hice yo. A ver qué es lo que pasa. Prendemos. Y vamos a conectar a ver qué pasa. Pregunta: ¿cuánto estamos consumiendo en total? ¿Tota bombilla. Estamos bueno. consumiendo 1000 watts y, y nos entrega 5300. Yo no puedo quitar la olla porque tengo las manos ocupadas. ¿Podéis quitarlo? Bueno, pero no... No, esta la... funciona con la cacerola puesta, me parece. ¿eh? ¿Ah, sí? A ver. No. Ah, espera. ¿Hay que apretar este? Ah, vale, ¿Ves? Vale. Te marca error. Así que... Uh -huh. Ahí ponemos la olla. Y ahí le damos encendido. Sale la energía. Recorre los alambres. Salta la chispa verde, señoras y señores. La chispa es verde. Hay unos ruidos raros. ¿Por qué no...? Ricardo, se empezó a ser transparente. Ah, porque estoy usando... Estás estoy, usando... Estoy poniendo las dos Exactamente. Sin darme Exactamente. Que que un borne. Exactamente. Vamos a apagar por acá, antes de que todo esto explote. Bueno, en vivo, señoras y señores... El espectáculo que está dando que hablar en todos los foros. Ahí vamos a desconectar una bobina para conectar la otra. Y que las dos bobinas no se encuentren y se consuman la energía una a, a otra, claro. Y le estamos pasando también la energía de la bobina a la cocina. que Todo una, una pasada. No, con uno solo ya está ¿Es aquí? Sí Vemos cómo Se encendió Está haciendo fuerza ¿eh? Le está costando Entonces con esto Comprobamos que Si el cable es más grueso nos va a dar más corriente, como en el caso de la bobina que hizo Ricard. Pero en el caso de la bobina que hice yo, que lo hice con un cable más finito, no nos da la misma corriente que nos da la de Ricard. ¿Por qué? Porque hay más vueltas. Por un lado, porque hay más vueltas, porque la bobina de Tesla eh, exige otra cosa, digamos, eh, un, un 28 vueltas. Yo le puse mal le puse como 50. Así que bueno, todo eso contribuye. Eh... ¿Viste? Y bueno, y eso lo vamos a ir viendo, si podemos utilizar la cocina para alimentar otra y lograr que este, este módulo se vuelva over o sea, se retroalimente. No te has quemado ahora. Cuidado, Dani, eh, que ahí están los cables, che. No te has quemado ahora. Bueno, esta ya la vamos a apagar porque se está fundiendo la bobina y se nos pega... Ahí va. ¿Zafó? No, está bien. Ah, está bien. No se calentó mucho. Se me calentaba y se me quedaba pegada esta sí, más chiquita. Se da por la cola, por la silicona. Sí, la silicona. Bueno, entonces he comprobado que la espiral de Ricard, que es más gruesa, nos está dando más corrientes. Por un lado, ¿por qué más gruesa? Y porque tiene las vueltas correspondientes. La mía, aparte de fea, eh, es... Un cable mucho más finito y me olvidé y le di muchas vueltas. O sea, tienen que ser 28, hasta acá más o menos, ¿viste? Así que bueno, nada, son pruebas y errores que nos hacen crecer y superarnos cada día más. Cristian, ¿cómo haces para viajar y conseguir alojamiento? Mirá, Tomás, eh, tengo muchos amigos. Es eso, ¿viste? Cuando tenés muchos amigos, todos te invitan a su casa. Felicitaciones, con esto empezamos a ser libres. Gracias por compartir. Gracias Facundo. Gracias a vos, hermano. Bueno, y yo creo que con esto eh, nos despedimos. ¿Qué estamos viendo ahí? La otra transmisión en vivo. <risa> Hay transmisiones en vivo por todos lados. Señoras y señores, un saludo desde acá, desde Valencia. Moncofar, energía libre, abrazos. Bobina panqueque alimentando 5 lámparas de 1000 watts. Por otro lado, tenemos bobina panqueque alimentando 3 lámparas de, tres, de 100 watts cada una. Y por el otro lado, tenemos otra panquequita alimentando una bombillita pequeña. El experimento que ahora estamos probando es. La de ir poniendo una bobina panqueque Para ver si podemos volver a alimentar otras cosas paralelamente Vamos a ver qué sucede Cuando colocamos la bobina panqueque encima de la otra bobina panqueque tan, tan, tan, tan, tan, Señoras tan, tan, y señores tan, tan, tan. Las lámparas mágicamente se encienden La gente quedó muda Y ahora vamos al tercer panqueque que es la lamparita que sostendré en la mano. Y bueno, a la una, a las dos y a las tres, una... Bo... ¿No pasó nada? Espera que se ha desconectado. Ahí. Ah, se desconectó. Por favor, señoras y señores, ustedes lo están viendo ahí. La bombillita, si bien ha prendido débilmente, eh, es porque la bobina es pequeña. A una bobina más grande, más electricidad fría. Así que bueno, otro experimento más para que puedas replicarlo en tu casa sin peligro alguno de ninguna clase. Bueno, ojalá te haya gustado. Vamos a seguir probando. Eh, te mando un abrazo desde Moncófar, España. Si estás por Valencia, por Tarragona o por la comunidad valenciana, te invito a que vengas a, a saludar. Nos tomamos unos mates y charlamos y te puedo mostrar más de cerca todo esto. Así que bueno, te agradezco tu tiempo, te mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.